Hoy presentamos Juan Carlos Reynoso, sigue escondido como una guerra Hola chicos, estamos en la segunda parte donde vamos a seguir, eh, vamos a continuar con esta serie, con esta telenovela que se ha convertido Omega Pro con este circo, con esta obra de teatro, con este montaje que se ha convertido Omega Pro. Vamos a escuchar la... Como les dije en el video anterior, no está haciendo este señor eh, llamadas corporativas. Por ende, eh, nos toca escuchar los audios. Antes que nada, déjenme corroborar que no estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Les voy a, a mostrar una información que me mandaron. Y que está siendo compartida en grupos. Esto lo mandaron el día, el lunes. Creo que fue, sí. Dice así. Atención comunidad de Omega Pro. Leer con atención. Reunión día lunes 19 de diciembre con Juan Carlos Reynoso, gele, gerente para Latinoamérica OMP. La compañía nunca tuvo problemas de carácter financiero. El dinero siempre ha estado trabajando y sin problemas. Trabajando hasta los días sábado cuando el mercado de forex está cerrado entonces ya pudimos ver que la estrategia Neptune donde muestran las las ganancias que tienen mediante forex es falso por el simple hecho de mostrar ganancias el día sábado cuando forex está cerrado eh, de hecho me gustaría ver me gustaría ver en este momento el mercado de forex está cerrado ellos eh, cierran para estas fechas, fechas de diciembre. Ahorita no se pueden hacer eh, eh, inversiones en Forex. Eso es algo que se me acaba de ocurrir. Tengo que ir a ver, si ustedes tienen la posibilidad de ir a verlo, vayan y lo ven en este momento. A ver si en la estrategia de Neptune les están demo eh, demostrando ganancias en estos días. ¿Por qué? Porque yo hago trading. Y en este momento Forex está cerrado. El mercado de Forex. No se está trabajando. Si en este momento están trabajando ellos, quiere decir y se vuelve a demostrar que esos numeritos que ustedes ven son, son falsos. Y como siempre les digo, si ustedes van y revisan eso, pásenme la información. Ahí está mi número de teléfono. Más 506 8973 9988. Eh, por dónde estamos? La compañía nunca tuvo... Ok. El inconveniente fue hacia el mecanismo de control de los clientes y la compañía. Lo que hizo fue blindar a los clientes. Ah, qué buenos que son. Ayuda, ayuda externa para verificación de cuentas por parte de los diamantes coronas. Ellos ya tienen las indicaciones de lo que se debe hacer. Los documentos que se, ve, se deben anexar y demás para poder hacer los retiros. Entonces, eh, están en proceso de verificación de, de cuentas en auditoría. Es lo, lo mismo es siempre, gente, lo mismo. Esto ya, ya, ya lo hemos visto un montón de, de veces. Estamos haciendo KIC, estamos haciendo auditoría, estamos en proceso de verificación. Así se fue Ganancias Deportivas, haciendo disque auditorías. Eh, lo mismo pasó con Pietra Verde, Lo mismo pasó con, con muchas, muchas se me ocurren en este momento. Vamos a tener nuevamente acceso a nuestro back office, posiblemente esta misma semana. Y hoy estamos día miércoles. Se les está agotando el día. Todo está, todo está listo y a la espera de nuestros diamantes coronas nos expliquen cómo va a ser todo el proceso. El día 23 de diciembre, hoy es 21, Saldrá por los canales oficiales de la compañía el comunicado oficial informando sobre, sobre la apertura y relanzamiento de la compañía. Y ahí vamos a estar presentes viendo a ver cuál va a ser la próxima jugada. Gracias a todos por confiar y por la paciencia y lamentamos haber generado molestia en algunas personas. Siempre se ha tenido en cuenta y se seguirá teniendo ofrecer ofrecer la mayor seguridad. Estoy tratando de traducir porque la verdad lo escribieron parece que con las nalgas a cada uno de los miembros de OMP. Perfecto. Ese es el comunicado que anda rondando en redes sociales, pero vamos a escuchar ahora sí a este señor a ver con qué nos sale en esta ocasión. Déjenme ver. Eh, ¿Dónde estamos? ...un poco nerviosos, un poco preocupados eh, Realmente se ha creado una expectativa muy grande acerca de lo que está pasando con Omega Pro Todo el mundo habla de Omega Pro, todo el mundo hace comentarios Creo que hasta una serie de Netflix quieren hacer acerca de, de Omega Pro <risa> Una serie de Netflix quieren hacer de Omega Pro, yo me la imagino esa serie <risa> por si no se habían dado cuenta, lo dijo de manera sarcástica. Eh, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha pasado en este tiempo y hay mucha expectativa, no, no solamente los líderes, los clientes, también toda la gente externa, tenemos muchos seguidores afuera, tenemos muchos haters, eh, tenemos muchos competidores, muchas personas que están pendientes porque. La historia que hemos creado en cuatro años ha sido una historia que ha eh, atraído a muchas personas. A mí yo no sé, pero el timbre, el tono de este, de este señor cuando habla a mí me causa demasiada pereza. Vamos a poner un poquito de musiquita de fondo. Mientras escuchamos a este señor para hacer un poquito más ameno esto. Déjenme ver cómo estamos con el volumen, está muy alto. Vamos a dejarlo así como, como música de fondo nada más. Creo que como por ahí, ahora sí. Que ha producido muchos resultados eh, y que también ¿no? Eh, ha tenido mucha mucha atracción de parte de, de, de competidores hemos estado todo este tiempo creciendo eh, cambiando muchas vidas de las personas que vienen a trabajar con nosotros eh, ayudando tremendamente a todas las personas acuérdense de lo que hemos hecho en el pasado dice juan carlos Reynoso. olvídense del presente acuérdense del pasado Las que que han venido a Abrir cuentas con nosotros como, como clientes. ¡Cállese señora! a la mierda! Y en todo este tiempo, ese éxito que hemos podido crear... ¡Puras! ...en cuatro años, lógicamente llega a un punto que nos hace crecer tanto, que llama mucho la atención. ¡Ay pobrecitos! ¡Crecieron tanto! Ay, y también ese nivel de éxito crea mucha uh, mucha envidia, crea muchos enemigos en estos momentos. Ay, todo el mundo nos envidia, nosotros somos las víctimas, ay, qué pecado nosotros. Realmente Omega Pro pues se ha convertido en un, en un blanco, no solamente de organizaciones criminales como son los hackers, pero también tenemos eh, entes reguladores, tenemos gobiernos que no les gusta lo que hacemos porque no están trabajando bajo el marco legal lo que están haciendo en omega Pro es algo totalmente ilegal y de hecho este señor dice que eh, que es que ellos están en, en un mercado gris como que no es no es ni blanco ni negro sino que están ahí al margen del radar quiere manipular la información al 100% pero no todo esto está regulado, todo esto está normalizado y todo esto tiene que ver, tiene que estar regulado para funcionar. Si no, no hubiera multado a Angie Amaya y a todos los diamantes que, que multó la, la superfinanciera de Colombia. Si no estuviera regulado este tipo de, de artimañas que utilizan. Por Porque realmente operamos al margen del radar que ellos tienen. Hay que entender realmente en qué tipo de negocio estamos nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros estamos en medio de un tipo de negocio que produce resultados eh, poco comunes, que produce resultados extraordinarios. Resultados ¿Okay? son muestra fehaciente de que es un esquema Ponzi. Esos resultados, la única manera de que existan, es mediante un esquema ponce y sí hay personas que ganaron pero para que estas personas ganen tienen que haber muchísimas por cada persona que está ganando esas cantidades exorbitantes tienen que haber mínimo 100 personas debajo que le estén pagando las ganancias a esta persona esto es un esquema Pons. pero estos resultados que nosotros producimos son gracias que operamos en mercados se acuerdan cuando este señor decía los números y nosotros sacamos cuánto era ese porcentaje las personas que estaban ganando eran menos del 1% del total menos del 1% del total ahora esas matemáticas las hicimos tomando en cuenta de que eran 3 millones de usuarios ahora no sabemos qué tan cierto es eso porque este señor con pues, manipula tanto a la información yo la verdad la verdad no creo que sean 100 millones de usuarios que no son regulados perdón 3 millones de usuarios mercados donde real y esto es falso no es que son mercados que no son regulados están reguladísimos sino entonces porque las entes reguladoras de cada país lo andan detrás de este señor si no fuera regulado no tendría ese problema realmente no hay o no ha habido en algún momento leyes. Dígamelo cuando esté en la cárcel. Que no hay leyes que regulen esto. Que puedan regular a, a este tipo de actividad. Y este tipo de actividad... Se llama fraudes financieros. Así se llama la ley que regula esto. Fraudes financieros. Es el que los ha traído a todos ustedes. Porque en estos mercados donde estamos nosotros, se pueden generar... Tremendas, tremendas ganancias, ¿verdad? Muchos de ustedes han, han construido negocios y han generado ingresos, probablemente los ingresos más altos de toda su vida, ¿cierto? Muchas personas han podido, gracias, no voy a hablar de, de Omega Pro, sino gracias a este tipo de negocios, gracias a esta profesión, han podido también muchos alcanzar sus sueños. Claro, tienen que haber... Ese 0.08% de personas que ganen que sean los promotores principales de la marca, para que todas estas personas que en este momento están sin recibir sus ganancias, sean los afectados. Así es como funciona Ponte. Entonces, eso es porque estamos en un mercado que opera en, en una zona que es gris. No es a las leyes, a las regulaciones, y que... ¿Por qué Omega Pro... En una llamada corporativa, Juan Carlos Reynoso dijo que no podía mostrar logos de Omega Pro, que no podían hacerlo de la manera que lo estaban haciendo, casi que escondiéndose. ¿Por qué multaron a Angie Maya? ¿Por qué la superfinanciera ha advertido de Omega Pro? Porque está bajo el marco de la ley, está regulado. Como ellos no están regulados, es que los están siguiendo. Que nos permite y nos da esos beneficios. Entonces, hoy día. Ya nosotros somos una compañía que está en la mira Y ustedes se han dado cuenta ¿Verdad? Y está en la mira ¿por qué? ¿Porque está haciendo las cosas bien? ¿Porque es una compañía que tiene todos sus papeles en orden? ¿Porque es una compañía transparente? No, está en la mira por todo lo contrario Y les recuerdo a los que defienden Omega Pro que lleva más de un mes sin pagarle a la gente. Entonces no sé qué tanto están defendiendo. Están defendiendo una empresa caída. Están defendiendo una, una empresa que me dio a mí la razón desde enero de 2022, que dije que caía para fechas de diciembre. ¿Qué más, más argumento se puede decir después de que llevan más de un mes de no pagar? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede defender una compañía así? Cuando en lugar de callarnos a nosotros, los que hablamos de Omega Pro, los que advertimos, cuando en lugar de cerrarnos la boca, lo que hizo fue hacer justamente lo que estábamos diciendo. Justamente fue darnos la razón. Entonces a mí me, me extraña, me sorprende de manera infinita que todavía exista gente que crea en, en esta compañía. Me sorprende, vea, el nivel de lavado mental que le hicieron es... De verdad grave. Yo creo que estas personas después de Omega Pro van a necesitar psicólogo, Porque después de ver todas las muestras. De, después de ver todas las pruebas. Yo no sé qué más. Qué más argumentos le quedan a la gente. Se demostró que la tarjeta era falsa. Se demostró que había una compañía que brandeaba la tarjeta. Que le ponía simplemente la imagen de Omega Pro. Se demostró que dejaba de pagar para esta fechas. Se demostró que el exchange fue creado hace alrededor de un mes justamente con el token XPL. O sea, un exchange que fue creado única y exclusivamente para ellos mismos robarse la plata. O sea, ¿qué más? ¿Qué más queda que, que, que argumentar contra Omega Pro? O sea, la gente que defiende esto de verdad, de verdad está muy mal. De, de, de algunos gobiernos, de algunos... Uh competidores también que quisieran tener esos resultados y también de muchas personas que viven de, de comentarios que puedan hacer en redes sociales de youtubers yo no vivo de, de redes sociales yo tengo mi trabajo es más yo perfectamente yo sé que podría dejar mi trabajo y dedicarme solamente a youtube a mí me escribe mucha gente y me dice, Manuel, es que usted solo pasa, usted busque un trabajito, usted debería de, de, de ¿cómo es que dicen los colombianos? Busque oficio, mijo. <ríe> oficio, o sea, trabajo es lo que más tengo, sobre todo para estas fechas. Y por eso es que tuve el, el canal una semana sin subir video. Vean, si yo le he hecho la vida imposible a Juan Carlos Reynoso y hemos estado pendientes de, de, de sacar información. Que yo apenas saco mis ratitos libres para hacer eso. Imagínense si yo no tuviera un trabajo, si yo me dedicara 100% a de YouTube. Imagínense lo que pasaría. Yo sacaría 10, 20 videos diarios. ¿Qué material? Material hay de sobra para hablar de Omega Pro. Sobre todo gracias a todas las personas que me escriben y me mandan este tipo de información todos los días. O sea, al principio yo tenía que investigar, tenía que buscar la información. Ahora toda la información me llega directamente en las manos. Perfectamente yo podría vivir de YouTube, pero no lo hago así. No hay una gran expectativa. En todo este tiempo nosotros les hemos explicado por qué hemos llegado a este punto, a este problema. El punto en el que estamos no ha sido algo que nosotros lo hemos provocado, lo hemos buscado, simplemente apareció se se produjo esta esta situación. Todo lo hace ver tan sencillo este señor, como que si no hubiera gente que está perdiendo dinero, como que si no hubiera gente que está perdiendo su casa, como que si no hubiera gente que perdió su matrimonio, su matrimonio gracias Omega Pro. Como que si no hubiera gente que para este 24 de diciembre, 25 de diciembre, no va a tener regalos para darles a sus hijos, gracias Omega Pro. Todo lo dice tan fácil, como que fue algo esporádico, como que fue un accidente. Cuando en realidad todos sabemos que esto fue un auto hackeo. Todos sabemos que esto es la artimaña, la vieja confiable que utilizan todos los Ponzi para irse con la plata de todos. Y por la por la seguridad y el bienestar de todas las cuentas que que tenemos, que es una base de datos muy grande, como ustedes saben, son más de dos millones y medio de cuentas, nos vimos en obligación de parar las actividades que son relacionadas al pago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que se habían infiltrado y se habían creado muchas cuentas fantasmas dentro de la organización. Entonces se ha procedido a, un, a una auditoría para poder identificar todas esas cuentas que no... Que es no? que en una compañía de estas dicen vamos a hacer una auditoría? Me vienen flashbacks, flashbacks de Vietnam. <risa> son cuentas reales que no son cuentas que deben ser pagadas y eso es lo que nos ha tomado todo este tiempo mientras tanto a todos se les ha dicho que esto no es un problema de tipo financiero se les ha dicho de palabra de boca pero no lo demuestran si no fuera un problema de tipo financiero ya estarían pagándole a la gente aunque sea de manera eh, manual y no a una parte porque ya los conozco Sé con la Junta con la que me rasco, este tipo de compañías dice estamos pagándole a la gente y lo que le pagan es a, los, a, a unos cuantos, menos del 1% de la población, para calmar los ánimos mientras alargan el tiempo. Que es un problema de tipo informático y que por, por la seguridad precisamente de los fondos y de las cuentas es que se tuvo que paralizar nuestra operación. En todo este tiempo, la compañía ha estado trabajando para poder eh, brindar otra vez esa seguridad y ya hemos llegado al punto que les... Vean lo extraño, se les complica tanto un hackeo que ni siquiera roga, robaron dinero, simplemente fue que hicieron cuentas fantasma. Fue algo súper sensible, se les ha complicado tanto la vida. Pero no se les complicó hacer un metaverso, según ellos. Que, que vamos a ver, ni siquiera Facebook tiene un metaverso, una versión eh, usable 100%. Lo que está todavía es en fase beta. Pero ellos ya la tenían y la anunciaron junto con el token, junto con la tarjeta. O sea, una maravilla de, de, de, de, de producción en, o sea, los programadores que hicieron eso eran más rápidos que Flash y eran talentos innatos. Ah, pero lo hackean y duran meses en pagar. Meses, o Se ven La disonancia que hay ahí, o sea. Les dijimos que no tenían que preocuparse porque esto era un problema que sí tenía solución. No era un problema que no tenía solución porque no estábamos hablando de un problema de, de liquidez. Chicos, vamos a dejar el video por acá, este audio continúa. Si ustedes quieren ver ya la tercera parte, vamos a hacerlo así para que no sea tan, tan largo. No sé si lo voy a tirar todo el mismo día o no sé si lo voy a hacer por, por días para ir teniendo ahí material durante la, la semana e ir haciendo eh, otras cosas que me van mandando porque este audio sí es bastante largo. Eh, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.